Dice aquí que Jenny Blanco niega esta relacionada a supuesta muerte de un hombre. Mm. Está fuerte eso. A raíz de la noticia que difundió en redes sociales una página de chismes donde aseguraban la muerte de un hombre con el que la comunicadora Jenny Blanco se encontraba compartiendo, la presentadora de Extremo a Extremo desmintió la información a través de una transmisión en vivo de Instagram. Blanco también amenazó con proceder de manera legal para hacer frente a esas difamaciones y explicó que está celebrando su cumpleaños en la playa con sus padres, amigos y compañeros de trabajo, Villador. Vamos a ver el Miren, podemos escuchar las declaraciones en un live de Jenny Blanco vía Instagram aclarando los Pero ¿quién, ¿quién la menciona a ella? Una ¿quién? página de, sí, como de chismes, de que ella está involucrada en la muerte de ese señor, de ese de, hombre. ¿De cuál señor? De un hombre, no especifica. ¿Qué hombre, pero de un hombre yo, yo me, yo le pongo 10 abogados. El fotógrafo se va de la página y que editó todo el mundo. Y es lo que era No. también. está ya vinculada y está en un yate disfrutando. Una gente vinculada claro, en una un no, un muerte. Hay que ver quién es la persona, hay que ver quién la persona y por qué de tantas figuras la mencionan a ella. Es cierto, ¿Sabe? porque hay que escuchar primero. Ahora, si va a ser una denuncia. En eso siempre me he percatado, usted debe tener toda la fuente. La prueba. De dónde viene ¿no? la fuente, quién te comunicó eso. Claro. Entiendes? Porque cuando te jalen en un tribunal, no mire. Eso viene de que fulano de tal fue que dijo eso. Tú entiendes, tú tengas toda, todo, todo ese material para cuando vengan a arremeter contra tu página. Sí. Eso es lo legal. Porque cualquiera, hasta por no tener la razón, te vienen a demandar. Pero si tú tienes todo, no mira. A mí se me acercó fulano como medio de comunicación. Yo eh, publiqué esto porque yo no tengo compromiso con nadie. Eso es así, igual que en mi página, en mi página tú puedes ir a denunciar a alguien, yo lo pongo, a ah, no pérez Yo no conozco a la, a, la, a la persona, pero Angel vino y hizo su... Véalo ahí. Y ya. O sea, yo me quito ese problema de arriba. Claro. Uh -huh. Pero espero en Dios que no, que no sea nada negativo. Esta muchacha nunca no, se nunca ha visto en, envuelta nada. en nada. No, no, no, eso... Eh, tienen que tener cuenta, lo, lo que pasa es que ah, parece que no hay un régimen de consecuencia con, con la página. Cuando hay un régimen de consecuencia, que un farandulero de eso le dé de para demandarlo y, y que ellos tengan que ya tú sabes abandonar, entonces van a tener más cuenta con, lo, con los titulares y esa prensa amarillita, ese, esa verdad esa discriminación que hay con, con mucha gente de, de querer tergiversar la cosa, ponerlo, alterar los títulos claro. por cualquier cosita sin tener ninguna fuente ni. Ni, ni, ni, ni ninguna credibilidad, o sea ¿cómo que se dice, como una ni no base ni fundamento, Ajá. pero lo que eh, mencionaba Néstor, es extraño de que sea ella en específico, porque recordar que ya duró un tiempo que se dé, que en cuando de extremo a tenía su y que salió de ahí, que duró un tiempo, duró que fuera del país, no recuerden cuál. Entonces, después volvió de nuevo su reintegro, pero que de todas ellas, ella como que la que se ha mantenido como bajo perfil, que no tiene como a, ah, como Juberti que, que tiene un salón, que tiene un canal de YouTube, que Nayoni ahora con esto de la política, que Carolyn con esto y con lo otro, que le invitan a hacer tarima. Como que ella de todas las extremas es la que ha estado <risa> más tranquila, te pasaron, más sí. tranquila. Entonces da un poquito, tú sabes, choca de que por qué específicamente tiene que ser a ella y no a otra de las que están, ¿sabes? Arriba. Se habría producido luego de haber sufrido un disparo en el pecho cuando las autoridades buscaban un arma de fuego una, en un allanamiento en el que supuestamente estuvo ella ahí, pero pues ella... Ah. Tuve Ajá. a usted, eso es lo que usted tenía que decir. No, tranquilo. Ayer, no, no, para que la gente no tenga el aire, mm. como estaba yo preguntándole a ella, hubo un allanamiento, donde hasta un video había, donde le dieron un tiro en el pecho a un señor, ¿se murió fue? Sí, dicen la información. Se murió, entonces el allanamiento, está raro ese allanamiento, tú que le trae una pistola. ¿Por qué lo matan si andan atrás de una pistola? Parece que hay otra cosita que la policía debe aclarar. Y desde un principio, cuando pasó el ayuntamiento que el señor le dio un tiro no se había muerto, mencionaron una comunicadora.